De vieron casa? qué cambio dio francis qué buen mozo lo pusieron la en edad que, <risa> que, que, que, que ocupa todo <risa> <risa> buenos días amado sí, ya buenos ya. Día, carolina amable televidente la fuente inagotable de la información la república dominicana y pareciera que nos hacemos grandes porque aquí así como evoluciona la ropa es decir la moda los vehículos de alta gama la, se producen a nivel mundial, pero República Dominicana nunca se queda detrás. Y aquí también se producen actos de que hay que verdaderamente analizar. Y miren, traigo a colación algo que había hecho crítica anteriormente sobre una construcción en la urbanización El Doral, que realiza el pastor apellido Terrero, quien ha asumido una posición radical de espalda a las reglas y normas que desde el 2004 se establecieron en esa urbanización. Y lamentamos que un pastor tome una actitud de inconverso, como ellos llaman a quienes no nos comportamos acorde a las reglas y normas de su iglesia y de su y de su profesión en lo que profesan. Pero creo que dice mucho o dicta mucho el comportamiento del pastor por encima de la ley y de la comunidad que él pretende ser el vecino con el que va a compartir una inversión de la naturaleza que yo le estoy enviando. Miren qué construccióncita de un edificio donde solamente hay viviendas de dos niveles. A ver si lo amplían. Y yo creo eso es ahora mismo. El pastor debe parar. El pastor no puede seguir dando muestra de un violador de la, de la norma social. De... ¿Cuántos niveles hay ahí, Francis? Ahí van dos, pero lleva la característica de un edificio de tres. ¿Y, cuánto y, están se, y cuántos niveles se permiten? Dos. dos. Y son viviendas que, si se ven ve las casas que hay en el Doral, el que ha, ha visitado, tienen unas características. Aunque sean distintas, son de dos niveles. Coño, cuánto cuarto. Y se le ha dicho, pero caramba, la fe está dejando. A muchos. <risa> ¿Cómo así? A muchos le está dejando. Pero, pero, señores, pero, no pero bebé, un pastor no mío, puede no hacer no, una casa grande. No ¿Qué pasó, Amado? ¿Eh? ¿Qué Entonces, no, pasó? Pasó? no, pero que, que yo no había visto cosas no igual. ¿Qué fue lo de que él dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que la fe está dejando. Ay, pero, por pero por la fe está dejando mucho cuarto. A mucha gente. Entonces, yo creo que el pastor, producto de eso, de la fe, wow. debiera de ser cuidadoso en no poner él al público lo que él muestra de poder económico primero y ahora de poder como individuo frente a los demás que se están oponiendo con razón por el tipo de construcción que usted está haciendo. Yo creo que el ayuntamiento debe ponerle un freno a esta construcción, sobre todo planeamiento urbano, la cual no tomó en cuenta que cuando se da un permiso para construir dentro de un recinto, dentro de una urbanización, dentro de una urbanización debe abocarse el planeamiento urbano, me refiero, a revisar las características que permite esa urbanización para que no cometa el error que ha cometido. Al darle un permiso o autorización de construcción en esa urbanización. Porque, primero, es cerrada. Y los contratos, que ya yo lo he revisado y lo he visto, todos el, los contratos de venta se le ha indicado qué tipo de construcción se permite. Este señor la adquiere de un tercer propietario y pareciera que se perdió en el trayecto las condiciones que le impone a quien compra en un lugar, pero yo siempre he dicho señor el derecho de propiedad es omni, es decir, se opone a tercero y por encima del, del tiempo tú te sí. puedes ir para la luna y tú tienes tu derecho de propiedad porque el Estado te lo garantiza ahora también tú puedes transmitir ese derecho a tus hijos o venderlo o hacer lo que tú quieras pero dentro de las reglas y de la ley no puede hacer y construir lo que a ti te venga en gana. Pero un contrato no puede violentar lo que dice la Constitución. No. La libertad la, el, el derecho de propiedad es, que es, un, es un derecho fundamental. No. Ahí es que está, que al momento. Pero que eso, es... se, eso se puede caer en un tribunal. O sea, si tú te pones a analizar sí. desde el punto de vista constitucional, uh -huh. eh, eso de que prohibirle a una gente de que yo no pueda hacer un edificio de tal o cual mm, forma no. en un contrato. Riñe con la constitución en términos de que el derecho de propiedad es una es un es un derecho fundamental claro. establecido en la constitución, que no lo era antes, es en esta constitución del 2010 que, que sí. aparece ahí. Y por esa razón es muy probable que en un tribunal le den la razón al pastor. Mire, yo tribunal, digo que no. Discutiendo en pero derecho, la parte no, no. Francis no, no, yo digo que no, María porque la el origen. Es un sí, pero que el contrato se no puede estar con el de la Constitución. Sí. No, no, porque solo por ley hay, se pueden limitar no, los güey. derechos fundamentales, y tú lo sabes muy pero bien. Pero claro que sí. Y no hay ninguna ley ah, que limite los derechos fundamentales. Fíjate algo. No hay ninguna ley hay, que limite los hay derechos una fundamentales. Ley. ...de construcción que es la 675 y sí limita el tipo de construcción okay. incluyendo. No, no, ahí sí estamos de acuerdo. Ya, Yo no conozco es decir, la que la ley 176 no sé es, es el... muy especial. Primero da el uso de suelo, porque a donde se construyó en el 2004 la urbanización era ganadero. Y es el ayuntamiento que le dio el uso de suelo para construir viviendas. Sale de lo que era ganadería... Y lo otorga para desarrollar urbanización. A partir de ahí está condicionando la ley, como tú dices, el derecho de propiedad. Y hacen un recinto cerrado para crear características de viviendas que ellos se han comprometido a hacerlo. Pero que es un contrato, el contrato no puede. No, pero es una es una regla del pero lugar. Tú se, compras se... si quieres y si no porque no, él, él, él lo está no, haciendo. claro. La, la ley dice otra cosa. Claro que sí, porque yo eso es a discreción. Yo compro ahí. Bueno, si no me permiten hacer un edificio no puedo comprar. Ahí. Exactamente. Punto. eso, Eso sí. Punto. Porque además el derecho de propiedad no se ve afectado. Eh, Para eh, nada. Como tal, porque simplemente él no es de el propietario de la, de, del ah, terreno. Sí, es decir, a simplemente. A ustedes se les usted le olvidan los atributos de la propiedad. Uso, bueno, fruto y abuso. Pero está arreglado por, la, por, la, por las leyes no, señor, y está arreglado no, por, por, por el acuerdo mutuo. Y te voy a decir una cosa: está por en encima. Ti, ¿no? Porque, ¿qué dice el Código Civil sobre el, los contratos y convenios? es ley entre partes sí, claro. punto entre las partes o entre las partes pero no puede violar la constitución es viola. que no lo viola claro simplemente que sí que viola. tú estás proyectando un proyecto de, de, de urbanización le limitarle, limitarle pero, amado, el uso de los viola. atributos de la propiedad a una persona viola claro, el no, de propiedad. no lo viola está consagrado en la no. constitución está bien pues entonces ahí. yo me, no tengo ningún pues entorno. vamos a hacer una cosa Ojalá <risa> me mira, como voy hablar. a hablar con vamos a hablar con un Voy a hablar con Eugenio. ¿Cuál Eugenio Eugenio Vargas. De Vargas para que te vendan este local y tú hagas aquí una estación de combustible o una o un o un boulder, un nightclub, a ver si se te va a permitir. Pero. A ver, no, ¿por necesito. qué? Porque la característica de la. No área... es que la ley lo que lo prohíbe, Franci. ¿Eh? Te, te estoy diciendo que los derechos está... fundamentales solamente se pero puede eso es lo que te está ley. diciendo que la ley no, 675 hablando de un contrato no la, no espérate pero el contrato está basado en la ley 675 en la 176 y en la propia constitución pero definitivamente bueno. entiendo que el pastor se está extralimitando y está afectando lo que es el derecho colectivo que tiene la comunidad que está organizada y se está Convirtiendo en la oveja negra de la organización, no sé cómo él va a permanecer siendo vecino en esas condiciones siendo un pastor que debe profesar las normas y la convivencia y de buena vecindad para concluir voy a mandar algo a los dos minutos sí. eh, mándame la, la, la foto que te mandé ay Dios mío y demuestro, amado, en, estoy asesorando en, en aspecto administrativo municipal de que es derribable todos esos argumentos. Bueno, ¿está bien? Sí. Sí, que yo, ver? Yo, yo, yo entiendo que, que sí. Hay que ser Sí, saber, es, es ver. sí con, totalmente. No se, no se afecta el derecho Ahí está. de propiedad. Mira. Recuerden que el derecho de no, Mira, no, no, no, no, Aquí hay no, no, no, no. El derecho de Mira, de me tuve a Amado, me tuve a caer. Déjame, me, me, me marió Pero yo la quiso agarrar con la mano. Yo vi que ya, ya me quiso agarrar y que para no me caí. Está buena. Eh. Es que te fue en vivo. Mire, Entonces... yo envié una foto y José Salprieto reveló que su padre le confesó que había hecho procesos irregulares, sugeridos o mandados. Por superiores. Pues lo desmintieron. ¿verdad? Sí, sí, es importante eh, ese detalle. Eh. De, Para mí. De que él, él, él eh, sí. supuestamente, porque tampoco lo vi de manera pública, sí. supuestamente desmintió eso. Hay que ver dónde está la verdad. ¿eh? Mira. De hecho, lo que quiero significar es que se ha estado produciendo una serie de mensajes, cuestión de desmeritar este proceso y hasta de magnificar el suicidio de Prieto frente a los procesos que se llevan de anticorrupción y eso sí que hay que proteger y los organismos de control ¿qué fue? ¿qué es esto? si te quieren hacer un poco, buenos días ¿eh? ah, sí, amigo, parece que ah, te que vine. no sabíamos que teníamos una llamada, dígame. Buen dígame ¿y qué? no sabíamos ¿cómo es? ¿cómo es? El pastor tiene que caer preso. El pastor tiene no. que caer preso. ¿Qué se. Es que tiene o sea, que caer preso. ¿Por qué no qué a caer preso? No, no. ¿por qué? no ¿por ¿por así no, no, no. vea. No. No, no. no, la cabeza, que tranquila. Qué el? vaina. El, mire, ¿Qué mire es, la, es la, no la de sociedad mire. de venganza. Ya, de Entonces, creo que sí ahí es importante <risa> que no permitamos que se infecten los procesos o los procedimientos que se están llevando a cabo en la República Dominicana. No. Eso me preocupa. Y otro, y otro, y otro aspecto, me están copiando, señor. Y otro aspecto que quiero hablar de la vida pública que está viviendo el país es que observemos un proceder o una intención de alcanzar justicia en, proyect, en procesos que tradicionalmente quedaban impunes. Y sería muy cuesta arriba que nosotros nos embarquemos en un entusiasmo y que no sepamos defender y cuidar todo ese trayecto hasta un final de condena a lo que correspondan por ley, por condición de un juez, y no que se diluya o se pierda el sentido de lo, del bien hacer por este tipo de de informaciones que están bombardeando y lo están haciendo adrede y lo entendemos, porque cualquiera pero sigue sí hay muchos que creían que a esta fecha eso iba a estar olvidado bueno